Mira, un pelado. ¡Hala! <risa> <risa> ¡Hala! ¡Eduardo! No, <risa> no es gay. No, para, para, te <risa> baja el video. Vámonos de aquí. Con el sin orejas. No, con, con el Adriel, con la... No, Adriel, es que, es que, es que, es que, con... Neptuno, perfecto, es la mejor partida, esta se gana, no me mentira, esta no se gana. Mira, mira, vas a ver que con ocho, mira, voy, con el, voy a ir al siguiente equipo, con solo... ¿Por qué somos rosas, güey? No sé. Pinche juego de mierda. Voy a ir a, al, al equipo, al equipo que tenemos al lado. Vete, tú, güey. Con, Ahí ha sido escalera una tenetilla ha un escaleado más perfecto que perfecto Tapa la cama, tapa la cama Aquí. Toma, toma A la, a la mierda a la lana. Estoy de vuelta, no tapo las escaleas No están rusheando, wey ¿Nos están rusheando? No, toma, no, toma, no, no, no, no, no una espada, wey por... Ahí está Sí, nos están rusheando, nos están rushando, nos quieren tirar Espera, espera Pone tu buen coso y yo... No Lo van a tirar TNT, no van a tirar no TNT. Uy, la cama Buenísimo, güey. Ahora que chingón hacer. Hacer el rusheo más grande de la vida, primero. Más, más, me compro más lana. Y vamos a subir. Ah, mira. Creo que alguien ya está haciendo el trabajo por nosotros. No me sana la verdad porque tengo poca vida. Ah, le, le gané con un, un, un otro... Bueno. Para el otro. Wey, qué pedo, los blancos andan full rushers. me estoy dando cuenta que eso parece un pit, buen pito. Espérate, wey. Andan full rusher, andan, andan, andan bien insanos, wey, los, los blancos. pero andan bien insanos, Hola, insanos. Sí, papá. Mm, diciendo el hack más mejor del mundo vamos a insanear güey a mí en la escuela me decían master water drops pero no master tenetes ¿Qué? What? La skin de Julián Julián Julián Julián Julián Julián Julián Julián toca piso No tocas Tú menos yes. Dios mío daño Max tac. ¿eh? Ahora sí vas a ver Cómo, cómo, cómo le... La... Y tú vas a ver cómo protejo la cama Me protege, yo voy Buenas a eso. Por esto te que dejo ¿Por qué tiras la lana pendejo? A Salito te dice cuenta que no te ah verdad no te paso a eso. Segundo intento. Ay pero cómo me voy a salvar. Con el culo. Tirando el... un pedo antes de caer güey así es pero a los. No, un, uno máximo. Uno uno supremo. Yo hago tacos Iron. Mira como llego. Por ahí. Hey, misiando, eh, creo que voy a hacer un puente de dos. Tomaré, me morí. Bueno, anda torrando es este un. Es un poco peor. A 5 likes me compro el ultimate chicken horse. Ey, Evato ¿eh, este va? hizo el like el, el más mejor del mundo, wey. What? Ese Rich. Richard no está. Hoy soy yo, ese vato me pegó de, lo de más de 3 bloques, güey Se puede pegar de más de 4 bloques, creo No uno dos 3, 4 Bueno, realmente yo puedo dar desde 5 Porque tienes el Lunar Client Tengo el Labimod ¡Ay, cabrón! No! El Lunar Client ya no lo uso Se come toda la rama. Wey, pues bájasela no, sí, Estoy robando que... ¿Eh? Espérate, espérate. No, no, no, no, no, no, Bueno Ah, oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de butterfly. No, es, es manofly. Mira. Manofly, eh, caí para quiero hacerita. Pero más, pero pero la forma más, más mejor del mundo, mira, mira. El life hack más de todo el mundo. Mira. Eso no estaba planeado. ¿Qué pacho, Eduardo? No sé, me caí p juego de mierda Comprar arcilla siempre un pelotudo arcilla que va de algo servirá no sirve para para hacer una silla porque arcilla, arcilla silla arcilla y te lo sigo mejor no a ver el lifehard más mejor de todo el mundo el ibard más mejor de todo el mundo parte 2 por diamante episodio adiós Vamos ¡Ah! a probar activar. ¡Me acabo de chingar! ¡Me acabo de chingar los dos! ¡A mi gato! ¡Voy a gritar tan fuerte que hasta escuchas escucha cuando no tengo los audífonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vinieron los! ¡Voy a atrás suyo! Ahí vienen, eh Ahí también hay que comprar... Bueno, no importa, a ver Me voy a comprar salto Y velocidad Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Uy, tú es que le sabes a la velocidad Ok, prepárate no sé. ¡Oh! <risa> ¡Hola! Pégale Adrián, tío, ahí, to. Si. Sí. Sí. Buena, good, good, Que me quede ya a poco. Uy, comete manzanas, comete manzanas, güey. Ah, me trago manzanas. Es batalla rico, no. Robert. Rica, rica. Rocky, rocky. Jesús. Y el Naznus, Nuz. Naznus. Toma. No No seré Buena No Sería Nunca ¡Cústalo! ¡Pero no te lo digas! No morí, me sirve ¡Se me a dar vida! ¡Se me a dar vida! Vámonos Vámonos ¿Qué hace? ¡Come mazano! ¡Come mazano! <risa> Retapaba <coughs> Se rompen las camas y después las vamos a pepear, ¿ok? Cuando se rompen las camas Así ah, es cierto No sé si eso pueda pasar, pero bueno Sí, se rompen siempre Ah, ok ¿Tienes espada de oro? Tienes sí, espada de oro, tienes espada de diamante A ver, quiero, voy a buscar cosas que nos pueden hacer fuertes y que nos puedan servir. Por ejemplo... No? Puente huevo. Puente huevo, a ver, ¿qué es un puente huevo? Pues su nombre lo dice. Es pues un huevo, pues Es un huevo que te hace un puente. pz fácil de explicar. Fácil y sencillo para toda la familia. A eso te protege. Ese bicho dicho que odio... Me lo puteo, me lo puteo, me lo puteo, me lo puteo. Ah, ok. Uy, ¿ponemos muchos de estos aquí? Pero se desaparecen a los 15 segundos, ¿eh? Ah, pues, ponemos muchos golems. ¿Cuando, cuando vengan. Desaparecen también, creo. Pero cuando vengan. Sí, por 4 minutos, Esto ¿no? Cuesta Soy yo, güey, soy 120. yo. Mejor, mejor pongámoslo lo que son. Voy a comprender pero si me tiran y así puede perdear sí, También hay que comprar unos picos y cosas No sé por qué, por si acaso Yo traí bambito Voy bueno, toma, toma, toma pociones. No te invisible. invisible. Oh, con bueno, Pongo eso por si acaso ahí, invisible ¿Qué? ¿Cómo morí? ¿Cómo pija me morí? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a estar la Ah, bueno, que se va a salir y vamos a estar contando a